El mundo entero fue testigo de las imágenes del allanamiento de Mar-a-Lago, la residencia campestre del expresidente Donald Trump en el estado de Florida, en el sur de Estados Unidos. Los titulares en los medios de comunicación no se hicieron esperar y por supuesto las preguntas tampoco. ¿Por qué están investigando al expresidente? Lo cierto es que son varias las investigaciones que buscan indagar sobre algunos comportamientos del exmandatario durante su paso por la Casa Blanca en Washington y también de su etapa como hombre de negocios muchos años antes de entrar a la escena política de Estados Unidos. Veamos algunos datos. Comencemos entonces por algunas de las investigaciones, la primera de ellas, los archivos nacionales, el FBI y también las autoridades estadounidenses intentan determinar si Donald Trump se llevó algunos documentos clasificados de la Casa Blanca y los depositó en su residencia en el sur de la Florida. Trump calificó esta investigación y este allanamiento como un abuso de autoridad. El Departamento de Justicia investiga también un posible caso de mal manejo de información confidencial. Otras investigaciones en curso están relacionadas al asalto a la sede del Capitolio en Washington ocurrida el 6 de enero del 2021 y sobre los intentos o presuntos intentos del expresidente de revertir los resultados de las elecciones presidenciales. De hecho, hay una investigación paralela, una por parte del Departamento de Justicia y otra por parte de una comisión del Congreso sobre la insurrección del 6 de enero Trump enfrenta también múltiples demandas civiles. Hay también una declaración de un juez federal que negó la petición de Donald Trump de rechazar las demandas no civiles, sino las que fueron presentadas por legisladores y por guardias del Capitolio. En cuanto al caso del estado de Georgia... El expresidente Trump es investigado por, aparentemente, haber llamado al secretario de Estado del Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para presionarlo para que, eh, abro comillas, encontrara los votos necesarios para revertir la derrota de Trump en el Estado de Georgia, algo que también está bajo investigación. Entre tanto, en el Estado de Nueva York hay una investigación civil en contra de Trump sobre una década de irregularidades financieras de la Trump Organization. ...para acceder a diferentes créditos bancarios. El expresidente Trump ha dicho que todo esto hace parte de una casa de brujas. ¿Qué tan cierto puede ser? Hay intereses políticos oscuros que buscan que Trump no pueda aspirar a la presidencia nuevamente en el 2024... ...pero al negarse a testificar y dar información, ¿Trump está escondiendo algo? ¿Hay riesgo de que el expresidente Donald Trump vaya a prisión? Que eso es lo que se pregunta la mayoría de las personas. Pues lo vamos a analizar entonces en el debate de France 24. Y para conversar y profundizar sobre este tema, hemos invitado a María Herrera. Ella es doctora en ciencias jurídicas y presidente de la Asamblea Hispana del Partido Republicano en la ciudad de Miami, en el sur del estado de la Florida. Y en la ciudad de West Palm Beach se encuentra Daniel Lustig. Él es abogado especialista en áreas constitucionales y ley federal de los Estados Unidos. Estados Unidos. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación, pueden dejar todas sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como france 24 es y arroba santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta, numeral el debate F24. También en YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming y también saluda a las personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast. Los invito para que escuchen todos los contenidos del debate de France 24 en diferentes plataformas estamos en Apple Podcast en Spotify, Deezer y Tuning. le doy la bienvenida entonces a María Herrera en la ciudad de Miami María como siempre un gusto saludarla, gracias por estar con nosotros, punto de partida y para este punto de partida, pregunta para conocer diferentes posiciones de cara al debate, retomo las palabras del expresidente Donald Trump, esto sería entonces una cacería de brujas para evitar que Trump aspire nuevamente a la presidencia. ¿Qué piensa usted? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahí están las señales, ¿no? Evidentemente se produce en un momento muy particular, ¿no? Donde el Partido Demócrata está peor que nunca, donde este país está viviendo la peor crisis inflacionaria de los últimos 40 años, la crisis migratoria completamente descontrolada, eh, política exterior eh, vergonzosa... Entonces, el Partido Demócrata se enfrenta a unas elecciones de noviembre 2022 en las que se están dando cuenta que en las elecciones primarias, inclusive, todos los candidatos que ha apoyado Donald Trump han ganado. Y que eh, los índices de, eh, bajísimo de apoyo al presidente Biden, pues eh, la verdad que deja mucho que desear y le dan una amplia mayoría al eh, supuesto candidato favorito Donald Trump. Eh, la semana pasada, o hace dos semanas, cuando se produjo la cumbre de America First, MSNBC y muchos otros medios ya anunciaban que iba a haber una nueva investigación en el marco del comité de la comisión del 6 de enero. Eh, crea mucha sospecha y sobre todo también cuando vemos el trato tan discriminatorio y la cantidad de dudas que nos surgen. Cuando hay evidencia clara de posibles delitos, por ejemplo, del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, de felonías de delitos federales graves, o lo que pasó con el caso de Hillary Clinton, o cómo se ha politizado el FBI y el Departamento de Justicia en la que se ha permitido inclusive crear una falsa, absolutamente falsa teoría de colusión entre Rusia y, el, y Donald Trump. Por sí. eso no creemos eh, que esto se crea, que se trate de un caso que tenga ningún futuro ni esté basado en la justicia. Le doy la palabra ahora a Daniel Lustig en West Palm Beach, también allí en el estado de la Florida, punto de partida. ¿Cree usted que esto es una cacería de brujas, tal como lo dijo el expresidente eh, Trump, para evitar que aspire a un nuevo mandato presidencial? Eh, en, la realidad, en la realidad no, no lo creo, porque eh, el Departamento de Justicia y, y los, los jueces eh, eh, de las Cortes Federales son eh, eh, personas que, que llevan su trabajo de, de una manera um, eh, seria y tratan de hacer de, eh, de manera eh, eh, eh, igual para todo el todo mundo. Y, y en realidad escuchar el, el, lo que se habla, habla acerca de, de, del, del hijo del presidente de, de, de, de Hillary y de todas esas otras cosas es como un desvío a lo, que, a lo que está sucediendo y lo que está sucediendo ahora es que al final de cuentas eh, se están haciendo investigaciones cuales siempre son secretas en Estados Unidos hasta que exista alguna clase de, de información específica que se tiene que traer a la luz. Las investigaciones siempre se llevan por secreto para poder proteger a la persona que está investigada y para proteger el, el material que es investigado. entonces el pensar en un momento, el tratar, tratar de decir que esto, esto, esto es una, una cacería de brujas, lo que hace es cre crear esa hace de, de, de diálogo que nosotros vemos en, en, mucho, en muchos de otros países en los que la persona que está en poder empieza a, a, a, a tratar de, de crear el diálogo porque sabe que algo de más existe y viene, pues para poder minimizar lo, lo que va a pasar. Daniel, y, tenemos, y realidad... tenemos un problema técnico con su audio, tenemos un, un retorno. Eh, le pido a mis compañeros del área técnica que revisen ese eh, audio y me informen tan pronto eh, retomemos la conexión eh, de la mejor manera con Daniel para tener un audio en óptimas condiciones. Mientras tanto, mientras solucionamos este problema, yo sigo conversando con María en la ciudad de Miami, eh, ya abriendo un poco el debate, analizando diferentes puntos que tenemos sobre este tema. Eh, yo hablaba y mencionaba al inicio, en la introducción, María, los múltiples frentes de investigación que está haciendo eh, cara el expresidente Trump. Mm, hablando de garantías, ¿qué tantas garantías tiene el expresidente Trump para enfrentarse a estos múltiples casos que, y estas múltiples investigaciones eh, que hay en su contra? ¿Qué eh, ¿Se puede confiar en estos procesos? ¿El expresidente está tranquilo con los procedimientos pese a las declaraciones que ha dado a los medios a través de sus redes sociales? No, yo creo que el expresidente Donald Trump no puede estar tranquilo porque esto es una persecución eh, por muchos frentes. Hemos visto lo que pasaba esta semana en Nueva York. Tú has eh, explicado muy bien la cantidad de juicio que hay contra el exmandatario. Precisamente porque es un hombre eh, que no le gusta a la izquierda estadounidense. Recordemos que en Estados Unidos la izquierda eh, controla y domina también, no solo los medios de comunicación que pueden tergiversar, eh, digamos, como un potencial jurado, juzgarse eh, al exmandatario, pero también los fiscales, eh, los fiscales generales. Hablamos de Merrick Garland, un, un, de una persona que iba a llegar al Tribunal Supremo eh, ...que se propuso por parte de Barack Obama... ...ha sido el que ha aprobado y lo ha tenido que reconocer... ...hace escasamente una hora... ...que él sí aprobó eh, la orden de allanamiento del exmandatario... ...cuando la, digamos, la vocera, la portavoz de la Casa Blanca... ...dijo que no tenía ningún conocimiento... ...de, de que iban a entrar en la residencia de, de, de Donald Trump... ...por otra parte, la fiscal Letitia James en Nueva York... ...una mujer abiertamente demócrata... Eh, que, ...que está abriendo estas causas contra el exmandatario y que prometió abiertamente ir en contra de, de, de Donald Trump. Hay muchísimo frente, las garantías, desde luego, las garantías constitucionales son las que tenemos todos, pero hay un objetivo claro, que Donald Trump no se presente como candidato a las próximas elecciones de 2024, porque lo que demuestran las encuestas, lo que está demostrando todos los candidatos que el, el digamos, el político de America First, de Estados Unidos, primero, eh, endorsa y apoya y en sí mismo el, el Donald Trump están ganando y están arrasando y eso es lo que va a pasar noviembre 2022 sí. y noviembre, noviembre 2024 hemos retomado la conexión con Daniel Lustig creo que ya solucionamos este problema con ese retorno que teníamos Daniel, eh, otra vez, le repito la pregunta entonces para que ya se incorpore con nosotros al, al, al debate de la discusión y a este análisis le está preguntando a María por las garantías que tiene el expresidente Trump para estos eh, múltiples frentes de investigación que tiene múltiples eh, eh, momentos o escenarios en los que va a tener que enfrentar a la justicia, dar explicaciones o, o bueno, dar cuenta de lo que que sucedió durante su durante su mandato qué piensa usted las las garantías de la constitución son garantías que van a cada persona eh, sin importar quién es una persona tiene derecho a no incriminarse en una clase de procedimiento civil o criminal cuando existe un potencial de una persecución criminal o un cargo criminal la persona tiene el derecho de no testificar y no, probar, no no dar información eh, que pueda ser usada en su contra en un ámbito criminal. Y eso fue lo que el, el señor Trump hizo en Nueva York cuando le, le iban a hacer la, la declaración jurada. Eh, tomó su derecho constitucional y eh, evitó contestar preguntas eh, en su deposición acerca de, de este caso, civil que tienen en contra de la organización de él en, en Nueva York. Sí. Um, esa, esa, tomar esa posición no quiere decir de que, por ejemplo, en un caso civil no se vaya a utilizar esa, uh, esa decisión que él tomó en contra de él eh, en términos de lo que puede pensar el jurado si llega a llegar el, el caso a un jurado acerca del... De, de algún fraude civil que pueda existir, sí eh, pero también, también demuestra que existe cierta clase de preocupación de que cualquier cosa que él pueda decir bajo juramento pueda llegar a ser algo que, eh, que, que pueda ser utilizado en contra de él, en cualquier procedimiento sí. eh, penal después. Daniel, eh, creo que es oportuno para el contexto de la audiencia de América Latina. Ya le doy la palabra a María en la ciudad de Miami. Creo que es importante explicar acá ese, ese apartado de la quinta enmienda, que es a lo que él se acogió eh, cuando se presentó ante eh, la justicia en, ante la fiscalía en la ciudad de Nueva York eh, en, en los últimos días. ¿En qué consiste esta enmienda? ¿Qué es puntualmente, para los que no conocemos a profundidad la legislación de Estados Unidos? El, la, la quinta enmienda le da el derecho a una persona que, que se niegue en dar eh, testimonio que se puede utilizar en contra de sí mismo en, en, en frente de la policía o en cualquier procedimiento civil o penal. Si existe la oportunidad de que haya una clase de eh, una clase de persecución eh, criminal penal después. Entonces, esa es una enmienda constitucional que existe desde el principio de la República. Importante esa aclaración, hacer claridad sobre ese punto para entender el contexto de lo que estamos viendo en Estados Unidos. María, regreso con usted para hablar eh, sobre los escenarios posibles que pueden venir en, en un futuro cercano. Muchos especulan sobre lo que significa esta coyuntura para el expresidente Trump, un eh, momento oportuno para lanzar esa esperada candidatura para el 2024, que muchos sectores están esperando que así sea. Otros dicen que no, que esto lleva a que la candidatura eh, espere unos días o tal vez espere hasta después de las elecciones de medio término, debido a que esta coyuntura afecta un poco la, la imagen del expresidente de cara a las elecciones del medio término para los republicanos y para su candidatura. ¿Qué análisis hace usted desde la perspectiva republicana? Bueno, yo creo que él debería anunciar que va a presentarse como candidato a las presidenciales inmediatamente. Después de lo que estamos viendo, después de lo que vimos, por ejemplo, de cómo se le trató a Hillary Clinton ¿no? Eh, con James Comey, que él mismo anunció que a pesar de que se había violado la ley, pues no iba a tener repercusión eh, penal, y el trato diferenciador con el exmandatario y lo que vemos Hunter Biden montándose en el avión presidencial después de verlo consumiendo cocaína, eh, con prostitutas, eh, la, lo que vemos del tema del tráfico de menores, yo creo que es el momento perfecto porque los estadounidenses están con, deseando que alguien retome el control de este país. Estamos viviendo unos niveles nefastos de crecimiento económico, con una frontera que hoy el Departamento de Ministerio de Seguridad Nacional ha anunciado que va a levantar el protocolo de protección de inmigrantes. Estamos recibiendo más de 240.000 inmigrantes todos los meses, la cifra mayor desde que surgió el Ministerio de Seguridad Nacional. Una crisis eh, en política exterior. Yo creo que alguien eh, tiene que lanzar la candidatura cuanto antes y yo creo que Trump tiene el respaldo de la mayoría de los republicanos y de muchos demócratas que se dan cuenta que estamos cruzando una línea peligrosísima Porque, como decía el senador Marco Rubio, esto solamente se ve en países y repúblicas bananeras. El uso, la politización de las agencias federales de inteligencia y del Departamento de Justicia para ir detrás de tus opositores políticos, porque no han sido capaces de acabar con él ni en los juicios políticos ni en los tribunales de justicia. Sí. Es un momento ideal para Donald Trump. María, en ese escenario, eh, si él anuncia esta candidatura en estos días antes de esas elecciones de medio término que están previstas para noviembre, ¿no corren el riesgo mmm, de que estas elecciones se conviertan en una especie de referendo como de aval de esa candidatura de, eh, para los círculos republicanos y para los círculos de apoyo que pueda tener Trump? Eh, ¿qué, ¿Qué análisis puede hacer usted? absolutamente, y van a arrasar todos los candidatos que están endorsando Donald Trump. Vemos el caso de Kansas, Arizona, Wisconsin, Michigan, todos los candidatos que han defendido la integridad electoral, que han defendido el programa America First, basado en la seguridad nacional, por encima de todo, la prosperidad en todos los sectores y en todas las comunidades, independientemente de la raza, de lo, del origen, del, de la opinión política o religiosa, están siendo los candidatos que están ganando a nivel de gobernación a nivel de Senado y Congreso Estatal y a nivel federal. Si vemos los resultados de las últimas semanas, el Partido Demócrata no tenía otra que intentar detener al exmandatario y todos aquellos candidatos que van a arrasar en el noviembre 2022. sí Daniel, regreso con usted. Este escenario es bastante particular, lo que estamos viendo en Estados Unidos. Eh, nunca habíamos visto, o por lo menos en la historia reciente, un allanamiento a la casa de un expresidente ni este. Eh, múltiples escenarios de, de investigaciones. Eh, ¿Hay escenarios eh, similares? ¿Hay precedentes en la historia de Estados Unidos de un expresidente investigado a este nivel o de alguna figura política destacada de Estados Unidos que haya tenido que enfrentar un escenario similar que usted pueda recordar? Uh, un, un, un, un escenario similar no, no puedo recordarlo, pero lo, lo que le puedo decir a, a, a la audiencia en Latinoamérica es que cuando una persona toma documentos que son clasificados y confidenciales, no lo regresa, no dice lo que tomó, no dice la verdad de lo que tomó, entonces, eh, existen leyes en este país que dicen que, que esas cosas no se deben hacer y una de las penalidades son que esta persona no pueda volver a tomar eh, ofi eh, oficina pública si es que llega a ser, eh, si es que existe una convicción. Entonces, eh, yo creo que lo importante aquí es, escuchamos mucho lo que le dicen en Estados Unidos, eh, eh, eh, eh, que muchas cosas que, que, que se dicen, que se dicen, que se dicen pero en realidad, ¿cuáles son los hechos? Existe una, una investigación, bueno, dos investigaciones directamente eh, que tienen que ver con la presidencia. La primera, el tomar eh, documentos clasificados y documentos que eran parte del archivo nacional, no devolverlos. Eh, ciertos documentos fueron retrevidos eh, por medio de una, eh, eh, en junio de este año, y luego hubo una información acerca de más documentos mientras que la propiedad donde vive el señor Trump se utiliza para, para que gente de muchos países, eh, de Arabia Saudita, de otros lugares, vengan ahí, eh, existe la posibilidad de que esa información esté a riesgo. Al no ser presidente él, él no tiene derecho de tener posesión de la información. Uh -huh. Entonces, eh, ¿se ha visto algo así? No, no se ha visto algo así. El Departamento de Justicia... Eh, el, el empezar a, a, a comentar acerca de, de que el Departamento de Justicia es de un lado o es del otro lado de la esfera política sí. no, no es justo, porque sería de un lado, sería bien si, si, si van en contra de, de, por ejemplo, Hunter Biden, pero no está bien si investigan a, a, al señor Trump. Entonces, tiene que ser algo neutral, tiene que ser algo eh, eh, eh, que se investiga a todo mundo, sin importar de quién es la persona. Claro. Y, y eso es lo que está pasando. Eh, al final de cuentas, cuando salga el, el, el formulario de allanamiento, ahí es donde uno va a ver eh, qué es exactamente los cargos que existen, que se piensa que existen en contra del señor, señor Trump. Y así se puede en realidad ver qué es lo que, lo que, lo que es. Claro. Porque aunque eso se le presentó, él no, lo quiso, eh, no quiso ofrecer información al respecto. Daniel, eh, antes de pasar a hablar, porque usted tocó un punto importante, es la independencia de poderes allí en Estados Unidos, que está siendo muy criticada en este momento, y sé que lo vamos a poder debatir a profundidad con María, quería preguntarle, ¿a qué se está exponiendo el expresidente en términos legales al ser acusado, a, al ir a un proceso eh, y recibir algún tipo de sentencia o algún tipo de, de castigo por parte de la justicia de Estados Unidos? ¿A qué se está exponiendo el, el expresidente? Bueno, una de las cosas mínimas puede ser de que no pueda eh, tener oficina pública otra vez. Eh, eh, existe la posibilidad de que eh, el, el si se encontraría, si se hace un, un, un, un, un cargo formal, y, y lo cual lo cual hay algo que es, es importante saber y entender. El Departamento de Justicia y, y, y las fuentes de, de ejercicio de enforzamiento de la policía, la, el FBI, ellos no, no van a ir a un lugar sin tener suficiente evidencia para ir al lugar a, y, y hacer un allanamiento. Aquí esto no funciona como quizás en otros lugares, otros países, aquí van con, con ya el 90% de la tarea ya está realizada. Entonces, eh, eh, y, y, y el castigo puede ser, puede, puede ser prisión si es que se encuentra culpable, eh, puede ser probatoria, eh, todo depende, eh, pero hay algo importante también que yo quiero comentar, y es que el, el, el, el, eh, este allanamiento no, hubo poder, no se hubo poder realizar si, si no se había firmado por un juez. Yo he practicado enfrente del juez que, que firmó este allanamiento. Este juez no entra a una orden, sino está completamente eh, eh, con, con los puntos sobre la IES, con las, la, las rayas sobre la T y completamente eh, eh, analizada bien. Este, es, este no es un señor que nada más pone estampillas en los documentos, sino que él quiere saber cuál es la ley eh, eh, a que se está refiriendo y, cuál claro. es, y, y, y cómo van las cosas y, y el tratamiento que ha recibido es completamente no justificado. Importante esa aclaración, Daniel. Eh, paso a preguntarle a María, estaba mencionando el tema de la libertad y la independencia de poderes en Estados Unidos, muy criticada en los últimos días a raíz de estos eh, hechos recientes allí en la Unión Americana. Su punto de vista, María, su perspectiva sobre esta independencia. Bueno, sobre la independencia, sobre lo que ha dicho mi colega, para empezar, por supuesto que la independencia del Poder Judicial está en entredicho, de hecho hasta el Washington Post ha tenido que borrar, y lo ha hecho Jeff besos ayer un Twitter diciendo mary Garland eh, prometió despolitizar el Departamento de Justicia y después aprobó... Eh, la orden de allanamiento. Por otra parte, recordarle que el juez que ha firmado esa orden también eh, se le ha criticado mucho y se le ha investigado por sus posibles vínculos no, con un donante de Obama y también con sus vínculos a Jeffrey Epstein. Es verdad que también se donó para el Partido Republicano. Y estoy completamente de, de, en desacuerdo con lo que ha dicho mi colega de que, eh, la, de que, el, digamos de que la justicia en Estados Unidos está haciendo o debería, queremos que sea eh, totalmente imparcial, por supuesto que sí, pero ¿qué hacemos con el caso de Hunter Biden? Que cuando tú hablas, por ejemplo, del tema de que eh, se entró en la morada de Donald Trump porque se... Mishandle, porque se eh, sacaron documentos del departamento de, de la Casa Blanca, ¿qué hacemos con los 30.000 e-mails que borró y que eh, trató de forma completamente nefasta la exsecretaria de Estado Hillary Clinton? No vemos el mismo trato. Y para terminar, lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos desde que revocaron la sentencia de Roe vs. Wade, es 50 ataques a clínicas prohibidas, el FBI tiene información y no hace nada, no hay ningún solo arresto, y después el foco solamente es en Donald Trump y su familia. Yo creo que esto sí tiene tintes político y lo tiene porque nos encontramos en un momento en el que en Estados Unidos se define el futuro político de este país. Si no fuera así, eh, no estaríamos viendo artículo tras artículo de los medios de comunicación y borra, borrar tweets y buscar la forma de dañar la imagen del expresidente, que de por sí eh, eh, lo han hecho todo para acabar con la imagen. Dejen que la democracia siga adelante. Yo estoy completamente de acuerdo que si la, juez, la orden ha sido firmada por un juez independiente, estupendo que, que entren, pero se tiene que conocer, como él sí decía, el formulario de allanamiento, las causas y lo que queremos ver es lo que pasa con Hunter Biden. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se investigó y por qué no se acabó de penalizar el tratamiento de los emails por Hillary Clinton, y ¿qué va a pasar aquí? Pues yo creo que absolutamente sí. nada, porque esto solamente es solamente un juego político. Daniel, su opinión al respecto, este desequilibrio, eh, de acuerdo al punto de vista de María en la aplicación de la ley, sobre todo en ese caso de la entonces exsecretaria de Estado Hillary Clinton, un tema que le dio la vuelta al mundo, esa eliminación de esos eh, teléfonos móviles y de esos correos electrónicos, su opinión. Eh, esto lo que se llama eh, tratar de de moverse a un lado, ¿no? Eso es lo que, lo que, lo que nosotros vemos en, en, en cuando una persona trata de deflectar la situación, empieza a hablar de otras cosas. Y en este momento, lo que está sucediendo no es, no es lo que pasó con, con Hillary Clinton, sino que lo que está pasando en este momento con la investigación que está pendiente al, al, al expresidente. Y, y lo que a mí me, me parece eh, eh, más... Eh, me, me da más pena es que empiecen a hablar acerca de un juez de que, eh, que le donó a, a, a Obama que esto con lo otro la mayor, la, todos los jueces que puso el señor Trump en, en, en, el, en la corte de distrito en, en las diferentes cortes federales que tuvieron en presencia los casos de las elecciones todos eh, dijeron que no había fraude electoral los jueces que entran Hacer jueces en las Cortes Federales son personas que, eh, que, que hacen juicio por parte de la ley, de la regla, de la Constitución, no de quién son políticos de qué. El, el, el, el, el, hacer un ataque sin fundamento así es, es, es, es pavoroso para el sistema judicial y crea el problema que ahora hay una persona que es una, un, un, un juez extraordinario que tiene que estar protegido por los, los marshals, porque, porque hay un montón de personas que, que, que se creen la, la, esta, esta, esta clase de historia. La referencia a Epstein, ya hemos visto varias fotos de, de Donald Trump con el señor Epstein en, en, en, en, la, en fiestas en el avión, así que no tiene sentido. Eh, todas estas, todas estas eh, eh, referencias son para tratar de deflectar lo que está sucediendo en este momento. Y lo sí. que está sucediendo es que hay una, una, una investigación activa. El empezar a hablar de, de, de clínicas de aborto y decir de la FBI no, hace, no está haciendo nada, no, tampoco tiene sentido por dos razones. Una, el, el, el lo que hizo este caso que, que quitó a Roe v. Wade, que es el caso que, a, a, que decía que la que una mujer podía abortar en Estados Unidos, es que le devolvió a los estados sí. el derecho, de, eh, el derecho de, de, de, eh, de enforzar sus leyes acerca, sí, acerca del aborto. Entonces, no va a haber una, una envoltura federal en ese sentido. Eh, sí. Y la otra cosa es que ni ella ni yo sabemos lo que está pasando con el FBI y con las investigaciones que tienen activas, porque estas son secretas Claro, importante también esa, esa aclaración. Eh, eh, María, hago una pregunta que yo, ya viendo su punto de vista, puedo intuir cuál va a ser su respuesta, pero eh, se la hago porque viene de parte de alguno de nuestros televidentes a través de Internet y es, ¿qué tanto eh, esta candidatura o esta posible candidatura de Trump ¿Es netamente porque de verdad quiere construir y terminar ese proyecto político que él tiene en mente para Estados Unidos? ¿O qué tanto tiene esto de un componente de salvavidas? La única forma de él salvarse de estas investigaciones y lo que viene aquí en adelante es poder llegar a la Casa Blanca y no ser investigado. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, yo creo que la verdad que la gestión del, del exmandatario Donald Trump fue fabulosa. Vimos los índices más bajos de desempleo entre las minorías, las mujeres... Eh, los hispanos, yo creo que Estados Unidos fue un país seguro, donde la frontera, segura no estaba en, la frontera sur no estaba en llamas como lo está hoy, no nos metió en una guerra y tiene el apoyo, tiene el apoyo de su base, tiene el apoyo de muchísimas personas que quieren que el exmandatario venga y regrese a la Casa Blanca. Él mismo ha dicho que si él anunciase que no se iba a postular como candidato el 2024, eh, dejaría, dejarían de permitirlo. y Yo a mi colega le digo... Oiga, es que los datos están ahí, evidentemente que sí, que un juez puede ser y queremos creer en el Departamento de Justicia y queremos creer en todos los jueces, pero los datos están aquí, a quién ha representado él, a quién ha representado la fiscal. Y no es poner en tela de juicio simplemente el sistema de justicia, sino que también son datos que el público en general tiene que conocer. Entonces no es tampoco mandar la pelota a otro lado, sino simplemente conocer quién está detrás de todo esto y cuando la Casa Blanca dice que no lo conocía, pues simplemente no nos lo creemos. Daniel, analizando de nuevo las elecciones de medio término y partiendo, teniendo como punto de partida toda esta especulación y toda esta conspiración que puede haber supuestamente que son las fuerzas demócratas gestando todas estas investigaciones, eh, viéndolo desde ese punto de vista sin decir acá que eso es cierto porque no tenemos prueba de ello, simplemente partiendo de esa, de esa especulación, ¿qué tanto le puede jugar esto en contra a los demócratas en esas elecciones de medio término? Que todo esto que supuestamente están gestando, según dicen desde los sectores republicanos, les juegue en contra. Okay. Um, dos cosas. La primera, eh, los jueces... Me, me, me interesa tocar esto porque yo... yo... Este es mi campo laboral y obviamente yo practico en frente de jueces federales y específicamente he practicado mucho en frente de este juez. Los jueces tienen turnos y cuando se presentan las, las, las, las, las fórmulas de allanamiento, si se le presenta al juez de turno, ese es el juez que la va a firmar. No es un juez eh, distinto, sino que va a ser el juez que está de turno. En este sentido le tocó a este juez que estaba de turno. Eh, en... En términos de, de el, los midterm elections, el, las, las elecciones del término medio, todo depende de lo que diga el, el, la, el, el inventario que, van a, que, que va a salir a la luz y el, el, la, el formulario de allanamiento. Porque, porque aparte de eso, también está la investigación de, del comité del, del 6 de junio, que nadie, eh, del 6 de enero, que nadie quiere hablar del tema. Entonces. Yo creo que si todas esas cosas se ponen en línea eh, y, y se tienen la otra parte eh, eh, candidatos que obviamente que el, el expresidente eh, estuvo a favor de ellos, los cuales eh, estaban hablando acerca de fraude en las elecciones que nunca se probó yo creo que, que pueda que exista una, una habilidad de, de, de que ciertas ciertos demócratas en lugares que son más... Um, eh, que puedan irse de un lado al otro, puede que exista que eh, puedan ganar el, el, sí. el poder. Ahora, lo que pasa normalmente es que en las elecciones de, de medio tiempo normalmente siempre hay un cambio de, de, de partido que controla la, la, la Cámara de Representantes sí y yo creo que eso es algo que están esperando en, en estas elecciones. Me quedan dos minutos para finalizar el programa. Eh, quiero finalizar con, con una... Eh, perspectiva que se está viendo desde América Latina en cuanto a la situación que se ha presentado en Estados Unidos, no solamente ahora con esta coyuntura, sino en los últimos meses, desde eh, las elecciones presidenciales, esas dudas sobre la institucionalidad, eh, las dudas sobre las instituciones federales en Estados Unidos, la insurrección del de, eh, 6 de enero, ese, ese fraude, ese supuesto fraude en las elecciones, eh, aquí lo estamos viendo como una latinización de Estados Unidos, que es supuestamente el ejemplo de la democracia la democracia para nuestra región es el referente en el norte para América Latina y vemos a Estados Unidos completamente desordenado, no solamente en esta administración, desde el final de la administración Trump cometiendo muchísimos errores en cuanto a la política exterior y unos movimientos que uno no entiende qué es lo que busca Estados Unidos como nación y como ejemplo supuestamente para nuestra región. Comienzo por María. Bueno, yo corregirte, yo no creo que se cometieron errores en política exterior con Donald Trump. Donald Trump lo que hizo fue firmar los acuerdos eh, de paz en el Medio Oriente, eh, controlar la inmigración y el tráfico humano y definitivamente detener a las organizaciones internacionales que acogen en su seno a los mayores narcotraficantes y narcodictadores, como es el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Eh, yo sí creo que Estados Unidos, con una agenda tan progresista y con grupos como Black Lives Matter o Antifa incendiando las ciudades, o como se me olvidó decir, como las amenazas de muerte a los, a los jueces del Tribunal Supremo, eso sí, por defender el derecho a la vida y por defender que se, los estados nos corresponde eh, definir el futuro de este país, está en peligro. La institucionalidad de Estados Unidos está en entredicho. Pero hace mucho tiempo, recordemos de nuevo lo que pasó con Hillary claro. Clinton, Veamos por María. qué nos investiga Hunter Biden y no creamos todo lo que nos dice. Eh, la, la corto porque me quedan pocos minutos, Daniel. ¿Su reflexión sobre esta latinización, si lo podemos llamar así, Estados Unidos? Lo que pasa aquí es, es lo que le llamo propaganda. La propaganda comenzó desde el principio de, de, de, la, de, la, de cuando el señor Trump era presidente y siguió así. Y eso fue lo que pasó durante todo ese tiempo y terminó con lo que vimos el 6 de enero cuando todas las cortes donde se presentaron todos estos casos alegando fraude, no existió ni nada de evidencia de fraude. Pero lo que pasa en este momento es que eh, estamos en un nivel en que la democracia está en peligro y la única manera que, que debe de, de, de, de ponerse en línea recta es tratar de salir de esta clase sí. de propaganda. Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Se me acaba el tiempo Debo dar paso al informativo. María, Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Así están las cosas en Estados Unidos. Dejen sus comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.